Para agregar el mantel voy a salir del modo edición, voy a pasar al modo objeto y voy a agregar eh, un eh, plano, ¿bien? Y este plano eh, me voy a fijar en las vistas, en la vista superior, por ejemplo, o en la vista, primero en la vista derecha, cómo está ubicado este plano, ¿Sí? Voy a ver la vista ortogonal para que la caja esté, el plano esté perfectamente vista derecha y vista ortogonal entonces que la caja esté perfectamente apoyada en el plano y ahora lo voy a ver en la vista superior y me fijo que si sí, la caja está sobre este plano muy bien ya tengo mi objeto ahora yo lo eh, quiero cubrir con un material que ya hemos usado en otra de las eh, de los ejercicios de esta clase entonces lo que voy a hacer es traerlo de la escena en donde yo lo había usado para eso recordemos que para traer un material que ya fue creado en otro archivo de Blender tengo que anexar ese archivo de Blender en este caso yo sé que lo tengo guardado en este archivo y cuando selecciono el nombre del archivo en el que está guardado ese material me aparece toda la estructura con las carpetas para contener todo lo que hay en ese archivo en este caso a mí me interesa lo que hay en material. Y el material en mi caso se llamaba base. Bien, entonces le voy a dar anexar desde biblioteca. Si ahora yo teniendo seleccionado mi plano, ¿sí? vengo a eh, la pestaña de materiales y despliego acá, me va a aparecer el material base y ya lo tengo asignado. En este caso, si recordamos, fue un material creado con nodos y tenía un nodo de mapeo. Entonces voy a acceder a ese nodo de mapeo desde en esta vista, donde antes ya no me hace falta tener esta imagen, voy a cargar el editor de nodos. Bien, y como tengo seleccionado el objeto que tiene ese material, me aparecen los nodos de este material. En este caso, lo que a mí me interesa es que este material se aplique de modo que estos cuadritos sean mucho más chiquitos. Entonces voy a centrarme en este nodo que es el nodo de mapeo. Bien, aquí. Y aquí tenía una escala de 2. Esta escala quiere decir cuántas veces se aplica el mapa de bits en la superficie que yo tengo. Entonces le voy a decir que lo aplique 6 veces y no 2 veces. En las X y en las Y. Perdón, aquí ha quedado algo raro. Epa, no me toma 6. Ahí. Bien, en la Z me quedaban en 1. Bien, entonces sí, aquí ya me quedó tal como yo quería el, eh, la caja de chucaritas apoyada sobre un mantel.